¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más en esta ocasión en tu canal Tecnos TND. El día de hoy vamos a realizar lo siguiente. Te voy a mostrar cómo vamos a crear una cuenta propia personal de Gmail Google. A partir de una serie de pasos muy sencillos por realizar. Ya verás. Así es que quédate en este vídeo porque comenzamos. PREPA de Venga. Y bueno, gente, lo que tenemos que realizar es lo siguiente: en el navegador en google.com, vamos a realizar lo siguiente: vamos a escribir crear cuenta Gmail o crear cuenta de Google. Lo buscamos y bajamos hacia el, esta opción, Accounts new, new account esta palabra nos va a detallar, vamos a darle ahí en crear cuenta de Google, bueno, ahora bien, para crear una cuenta de Google necesitamos tener dos cosas muy importantes, acceso a internet primero y <coughs> recordar muy bien la contraseña que vas a crear en estos instantes, al igual que tus datos como tu nombre y tus apellidos y asimismo un número de teléfono vigente y activo. Bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a darle el nombre. Bueno, esta la vamos a crear como falsa. Como un prototipo, como, un, como una cuenta cualquiera. Bueno, el nombre. Introducimos esto, ¿no? Ahora viene aquí lo importante, ingresar el nombre del usuario. No sé, se me ocurre, por ejemplo, poner. Bueno, se me ocurre poner esa. Ahora, tenemos que poner la contraseña que va a ser la siguiente. De preferencia una contraseña muy segura para que así mismo te sirva de mucha seguridad. Bueno, ahora para confirmarla. La confirmamos. Listo. Ya que tenemos la contraseña y la confirmamos, vamos a darle el siguiente. Ahora nos pide usar e ingresar el teléfono. Vamos a poner el teléfono Y bueno, gente, aquí, bueno, ya ingresamos el número de teléfono. Y aquí en, esta, en este caso, dirección de correo electrónico de recuperación. Este es opcional, en este caso no la voy a seleccionar, no la voy a poner nada. La fecha de nacimiento, pues puede ser cualquiera, no sé, cualquiera, cualquier fecha, no tiene relevancia alguna. En este caso, como es para uso y demostración, pues para eso no tiene un caso. Pero si tú ya la quieres crear de manera, de esta manera... Puedes poner tus datos. Al igual que el sexo. Y bueno. Sexto masculino. Vamos a ver el siguiente. Oh, disculpen, me faltó el año. No sé, por ejemplo, esa fecha. Ahora sí. Vamos a ver el siguiente. Ahora aquí. Entonces, la privacidad de los términos al usar una cuenta de Google. Bueno, todo esto es lo que nos piden, ¿no? Ahora vamos a darle en aceptar, porque, pues, aceptamos los términos. Muy bien. Ahora vamos a darle en no gracias, que no queremos que se guarde en este navegador. Y listo, gente. Aquí ya tenemos una cuenta de Google bien creada. Y, por ende, podemos acceder a los servicios y a los productos que nos presenta Google. Y, pues, muchas gracias, gente. Muchas gracias, gente, por visualizar este video. Sin más que decir, nos vemos en una nueva ocasión con más y mejores videos. Quédate y muchas gracias por visualizar el video. Nos vemos la próxima. Bye, bye.